Para presentar al invitado que tenemos, está con nosotros Daurin Celestino, presidente de la Asociación de Bares de San Francisco de Macorís y miembro sí. de la Federación Nacional de Bares, a propósito de lo que se ha estado escenificando a nivel nacional. Vamos a dar los buenos días inmediatamente a Daurin. Buenos días, Daurin. Muy buenos días. ¿Cómo están todos? día, Carolina, bien, bien. Buen día, buen día, hermano. El motivo de que estés acá hoy con nosotros es para que nos pongas en contexto. A nivel de San Francisco de Macorís sabemos lo que se ha estado dando. Por ejemplo, en la ciudad de Santiago los bares y restaurantes amenazaron que no iban a cumplir con el horario del toque de queda. Un llamado a manifestación para el 15 de julio eh, para que se minimice o se quite el toque de queda porque ustedes como sector están siendo severamente afectados con estos horarios y la restricción del consumo de alcohol. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bien, con relación a lo que es el llamado a eliminar el toque de queda, nosotros hemos sido abanderados desde hace ya meses atrás porque entendemos que no se está cumpliendo y lo que nos tiene una restricción muy fuerte para nuestros establecimientos, nuestros negocios. Ahora bien, con relación al llamado que están haciendo a la protesta en Santiago, como asociación y, co y como parte de la federación, no estamos participando en esta ocasión. Okay. Ya que nosotros tenemos información de primera mano del señor presidente, ya que él se reunió con nosotros el lunes en la tarde, y no ha dado un adelanto de, de lo que podría hacer y por qué razones no puede quitar el toque de queda de inmediato. Eh, Darwin... Entonces, estaríamos diciendo que la ciudad de Santiago está en desacato a la Federación Nacional de Bares, pues no están siendo los lineamientos que tú planteas que, que ustedes van a llevar a nivel nacional y aquí en caso de San Francisco de Macorís. No diría desacato, porque quienes están haciendo el llamado ya no es solo la Asociación de Bares. Es decir, aquí es el conjunto de, de, de entretenimiento. Ya ah, llámese lo que son artistas, Dilleres, eh, presentadores, todo eso que tiene que ver con entretenimiento, no solo bares. Eh, una cosa, ajá. una pregunta. Eh, Sería bueno escuchar cuál es el planteamiento sí. de, de Una de, pregunta en concreto. ¿Cuál es, eh, ajá, ¿cuál es la, la justificación? aparte de lo económico que ustedes han planteado y que lo sabemos, porque estar cerrado cuando se tiene compromiso que no cierran, sí. pues si a los bancos también le dieran a ustedes con la misma cierre, le, a los que tienen préstamo le dijeran, estar cerrado su préstamo. Tú no tendrías problema, ¿verdad, Así es, así es. Pero hay una cosa. Ustedes tienen claro de que estamos en una, un estado de excepción y de pandemia y que no ha bajado el nivel de infectación que aunque se ve esta relajación. No temen ustedes que se produzca una tercera ola. Fíjate, una nosotros cuarta. siempre una cuarta, Porque yo no sé sí, cuál. Sí, sí, así es, así. La es. Que Fíjate, nosotros siempre hemos un tsunami. Hemos estado de acuerdo y sabemos que primero está la salud. Por eso no hemos hecho manifestaciones masivas, ¿verdad? Inclusive esta que se está programando el desacuerdo de nosotros es la aglomeración, llevar una multitud de personas en donde no hay una cabeza que se identifique y que pueda organizar esto de manera eh, que sea efectiva. Entonces, nosotros hemos planteado en toda ocasión, primero la salud. Ahora nuestra economía y la economía del país está sufriendo, así mismo lo ha dicho el presidente, él está cansado de esto también, la economía está por el suelo. Pero nosotros nos comprometimos ya cuando se nos dio la última apertura en enero, 26 de enero. Sí. El Estado nos dio y nosotros así cumplimos con un protocolo que fue diseñado por el, por el mismo equipo de salud para poder abrir nuestros negocios cumpliendo con el protocolo. Ya después de ahí tuvimos esa apertura, hubo un respiro nosotros pudimos trabajar y tratamos de seguir cumpliendo todo lo que nos diga el Gabinete de Salud y el Estado. Bien, miren, con relación a, a esto de la protesta del de día 15, vemos que quien lo está promoviendo básicamente es Pedro Casals y no directamente a la Asociación de Bares. Eh, eh, ¿A qué se debe esto? Bien, como le decía ahorita, es el sector entretenimiento, uh -huh. no la asociación de bares y restaurantes. Ya aquí, esto pero Pedro Casas que yo sepa, no es eh, ningún... Será abogado pero, de la asociación. Será, no es que no es ningún promotor artístico ni nada. Él? No, él se representa él mismo. O sea, él no, él no ha dicho que representa ninguna institución como tal, sino sí. él mismo. Es decir, que ha sido un gesto espontáneo por el sector. Artístico. Eh, bueno, como él ha pedido, verdad, y ha llamado a esta marcha, que es él que lo ha hecho de manera particular, se a han unido. Me imagino que, que los sectores que se favorecen de eso se han unido. Sí, fíjate, como le decía, nosotros no estamos vinculados a esta, a esa protesta, a esa, a perdón, esa marcha. Pero van a participar. Ya mm. irían de manera espontánea. Okay. No la, la, la asociación... Ellos, ellos se, se, se reunieron con el presidente y tienen la, que tener palabra. Correcto. La asociación y la federación no decir, está claro, participando, no está apoyando. Claro ah. está que cualquiera de los asociados que quiera, que claro, quiera okay. participar tiene libre albedrío. Claro, iría darle. Nosotros hemos, en lo particular, he retomado este tema... Eh, lo del toque de queda este sector que está siendo severamente afectado por las medidas del toque de queda y las restricciones de alcohol donde la gente puede ir a comer a un restaurante pero se va inmediatamente si decide ir porque lo que hace o lo que tiene la mayor eh, producción económica en este tipo de negocios es el consumo del trago que con la comida, que el compartir y al estar restringido pues ha disminuido ¿Qué tienes tú de información de los. Bueno, ustedes es básicamente de bares, pero de los bares de San Francisco de Macorís, ¿cómo se han estado haciendo? Pago de nómina, locales, seguridad social, préstamos, compromisos, gastos fijos. ¿Qué información manejas tú de, la de los bares que hay acá en la ciudad? Bien, eh, nosotros hemos dicho ya varias veces que nuestro sector, no solo de San Francisco, a nivel nacional, nuestro sector está quebrado, ya que estos gastos fijos, tú no puedes posponerlos. Eso hay que cumplir uno a con cada uno de ellos. Y cuando nosotros podemos trabajar apenas, no, tal vez uno puede recaudar el 50% y cuidado de las cosas y el compromiso que uno debe asumir. En cuanto a los empleados, nosotros tuvimos que eliminar también un 60% de los empleados. Porque no era factible ni posible mantenerlo dentro de nuestro establecimiento si no estamos produciendo para ni siquiera para cubrir los gastos fijos. Es insostenible. Eh, Daru, ¿en ¿cuántos bares hay en San Francisco de Macorís o cuántos están afiliados? Más o menos no puedes decir, tienes el dato. Bueno, en la asociación tenemos 37. ¿Tantos? Sí. O ¿Están sea, en San Francisco? San A San Francisco? Francisco. ¿Y de esos hay algunos que ha debido cerrar sus puertas? Hay algunos que están cerrados, otros tuvieron que pasar de mando porque el hecho de que cuando uno dice que se está quebrado, no necesariamente tú tienes que cerrar tus puertas. Tan pronto tú empiezas a utilizar fondos que ya no sí. te le no te está generando tu negocio, ya sea de préstamo o de lo que tú tenías ahorrado, ya tú estás en la quiebra. Mira una cosa, cuando ustedes abrieron en enero, que yo vi que se estaban desenvolviendo, ¿estaban cerrando a qué hora? En enero nos permitieron trabajar primero hasta las 6 de la tarde, luego hasta las 9. Hasta las 9, Correcto. que fue hasta el otro día cuando se canceló el tema de la bebida hasta las 3 de la tarde, ¿no? Sí, el día 2 del mes pasado. ¿A ustedes tienen un mes Ahora cerrado. Ahora tenemos un mes. Cerrado. Eh, trabajando parcialmente. Hasta las 3 de la tarde. Ah, o bueno. vendiendo agua y jugo de chinola. Puede ser, de naranja, sí. Ya. Así es. Carolina. Puede vender. Sí. No, ¿Han, inclu ¿han incluido de... El jugo de naranja y chinola? Eh, no necesariamente. Pero fíjate, eh, eh. lo que quiero llegar hacer una es... En concreto, ¿qué se acordó el lunes, aparte de las medidas que podría estar presentando el presidente o el gobierno hoy? Bien. Pero sé que hay una dificultad que con la muerte de, del presidente de Haití y la llamada del gabinete de seguridad nacional, el presidente se vea un tanto ocupado y quizás se posponga esto. Pero, ¿qué ustedes esperan que el presidente anuncie después de la reunión del lunes? Correcto. Hay que resaltar que ya el sábado, ¿verdad?, emitió un nuevo decreto que cambia hoy el horario de 3 de la tarde hasta las 6. Nos permiten trabajar. ah, pues, una reapertura. A partir de hoy, estaríamos trabajando hasta las 6 de la tarde con público adentro. Y luego de ahí, hasta la hora del toque de queda, solo podemos despachar para llevar. Pero comida. Eh, o, no, no, o no, bebida. no, no. Bebida. Bebida, bebida. bebida Es en el renglón de, de, de bares. De bares. ¿Verdad? ¿Tanico? El restaurante. Eso es lo que yo no tenía, tenía confusión, si ustedes permanecían abiertos, porque lo que sé es que la comida sí sigue abierta. Sí, la comida puede seguir abierta, los negocios pueden estar, o sea, su puerta abierta, pero sin acceso a él. Se para un vehículo, se la despacha oh, y se exactamente. va. Exactamente. Es contradictorio porque está prohibido tomar mientras maneja. No, pero te la voy a llevar no, no, te la casa. lleva empacada para llevar, para llevar. Eh, Darwin, me perdí un poco eh, con, con, con, con, con todo esto de decir de, de, de las preguntas, de, de la protesta de del 15, de, del toque de queda. Eh, la propuesta que ustedes tienen es de que se quite totalmente el toque de Buen queda punto. o que se regule, porque yo realmente estoy perdido. Le decía ahorita, siempre hemos sido abanderados de que el toque de queda ya debe llegar a su fin. A su fin. ¿Verdad? Pero, ojo, nosotros no estamos solamente empeñados en que se nos abran los negocios. Tenemos Correcto. que cuidar la salud. Y así sí. nos lo han expresado. Nos hemos sentado en varias ocasiones con el Gabinete de Salud, con todo el que tiene que ver con esto, incluyendo con el presidente. ¿verdad? El lunes nos llamaron de emergencia, a, por lo menos a lo que es la, la directiva de la federación, y allí se acordó nueva vez un protocolo y una reapertura. Pero eso ya debe anunciarlo el presidente. No puedo adelantarle correcto porque ya eso debe venir de la mano de él. Darwin, eh, ¿ustedes tienen algún protocolo establecido o cómo lo han manejado? ¿Ustedes como asociación, como federación, dan seguimiento a los bares eh, de que se cumplan las normas? Por ejemplo... Eh, alguien me comentó de manera directa que hace un tiempo estuvo en un lugar o sea, y los muchachos del lugar no tenían sus mascarillas de hecho yo una vez estuve en un restaurante y la muchacha con el plato de la comida hablándole arriba sin la mascarilla entonces ese tipo de cosas ustedes supervisan, fiscalizan dan seguimiento como asociación a que se cumpla un 50% la norma, después que la gente tenga alcohol y con su trago en la cabeza es un poquito más complicado que se cumplan las normas Bien, en cuanto al protocolo a seguir, lo que se nos ha trazado es lo siguiente: exigir la mascarilla, claro, al entrar al establecimiento. Tan pronto estés sentado, puedes retirártela, ya sea para comer o para tomar. ¿verdad? Si te levantas de tu asiento para ir al bar, para ir al baño o para salir del establecimiento, debes cubrirte tu boca nueva vez. Ese es uno de los puntos que, que están señalados. En cuanto a la supervisión, nosotros nos mantenemos informando y orientando a cada asociado. Ya le dije que tenemos 37 asociados, pero son mucho más las personas sí. que tienen negocio. No solo bares. Cualquier casa tiene una marquesina y pone Por una don, mesa y, y ahí reúne y aglomera personas. Esas salen de nuestro control. Y otra parte es en que nosotros orientamos, pero ya el trabajo debe hacerlo salud pública. Nosotros le exigimos antes de abril que nos pusieran inclusive un supervisor en cada negocio para que vieran que estábamos cumpliendo. Y aquel negocio que no cumpliera, pues que fuera sancionado el negocio, no el sector. Sí, correcto, porque lo importante sería, ¿verdad?, que cuando un negocio incumpla con las y la gente se ha sancionado, pero lo van a sancionar como sancionaron a Peperoni, que estaba lleno de gente y entonces lo cerraron dos días, lunes y martes. Bueno, ya ahí eso, eso, es, eso escapa de eso. mí. Y yo Darwin, no... Es una hipocresía que a la gente hay que decírselo, es una hipocresía que, que un negocio el fin de semana se la pasa llena de gente, eh, los videos se hacen virales. Una boda realizaron. Sí, se le tira entonces eh, Salud Pública y lo cierra. La, ¿Cuál fue la sanción? Está cerrado lunes y martes. Pero que lunes y martes, que te cierren un negocio de, de esa magnitud, no tiene ningún... Eh, sentido. Sí, mira, nosotros nosotros hemos criticado esa parte también, ¿verdad? Porque Pero ya eso debe ir dirigido a lo que es, eh, a lo que es Salud Pública, claro, claro. que son los responsables de esto. Porque hemos tenido incluso negocios pequeños cerrados por 15 días. Aquí. Aquí, el sí, local. Se han sido severos, pero los negocios, los establecimientos grandes, son chanceados, como dicen en el argot Popular. Lo, lo perdonan o la sanción es muy leve. Entonces, son drásticos con los negocios pequeños. Si no existiera una asociación, aquí hubiese negocio cerrado y multado severamente. Darwin. Bueno. Wow. Eh, los llamados teteos se entiende que nacen a raíz del cierre del comercio, de, de, que tiene que ver con bares y restaurantes, como está cerrado y está la prohibición del consumo de alcohol pues la gente compra su bebida y se la lleva a su casa, al barrio pone la música en el vehículo y ahí se forma un teteo eh, y se entiende que los contagios eh, tienen una parte importante en esos ambientes aglomerados los bares, y hay que sumar restaurantes aunque representan los bares ¿De alguna forma tienen un importante impacto en el aumento del COVID? ¿Tú qué puedes decir al respecto? Y sopesando lo que se da en, lo, en las comunidades con los teteos y bares o restaurantes y el contagio del COVID. Fíjate, eh, nosotros entendemos de que los bares no son responsables de un alto nivel de contagio. El COVID no está en un establecimiento, no está en un local. Está en la conducta de cada individuo, que sea responsable o no consigo mismo. Cuando nosotros le solicitamos al señor presidente que nos diera la apertura o la reapertura, se notó una baja. Para el diciembre, a nosotros nos cerraron y el COVID se aumentó. Estaban saliendo unos infectados aproximadamente de 1.500 a 1.600 por día. Y a partir del 26 de enero, que se nos dio la apertura, descendió hasta 300 por días. Lo que quiere decir que nosotros en nuestros locales sí podemos tener control. Ahora el que se va a la calle, ¿quién lo Mira, controla? Una cosa. Porque me mandan un mensaje, ¿cómo controlan ustedes el teteo y afuera de su negocio y la alta música? Dale, dale. Lo acaba de decir, que ya no le corresponde a ella fue No, ahí. no, no, no. Él es responsable de la responsabilidad social que él tiene como negocio, de controlar su negocio adentro, claro. De, de Pero por la, la música es la de adentro. Por sí, por ejemplo, ejemplo. Eh, la, pregunta, la pregunta de Francis no es los teteos callejeros. No, no, no. Es lo que se puede formar frente. dentro del negocio. Y frente. Por ejemplo, Libertad con, con Ingeniero, que, Libertad con Duarte, es, esa zona Sí, sí, fíjate. ya no, no, cuando... Es que, es que se, se comparte de la puerta en la acera, sentado Pero en el tú, de... tú dices en la calle. No, no, no, en el frente del negocio. ¿Con libertad con Ingeniero. No, no, no, no en, el, en el DEL. No sé si se arma eso. Sí, tienden a producirse eh, personas. Porque yo no sé dónde está tu negocio. Tengo dos. Sí, entonces, uno de ellos, ¿dónde está? En el sector el capacito, los dos están prácticamente en el capacito. Okay, en, el, en el sector del capacito. En el capacito. El capacito. Tú no tienes un recinto muy grande, me imagino. Correcto. Porque no, no recuerdo que por ahí haya negocio grande que te pueda albergar todo el mundo adentro y que solamente estén los motores o los carros afuera. Así es. Sino que arriba de los motores, parqueados, se arman teteos pero la música que se utiliza es la Pero del el, negocio. Y el meneo del negocio ah, okay. es que Correcto. que la gente... Eso, fíjate, la eh, si va, vamos, el vamos a, el, de, a eliminar la palabra teteo dentro de los de no, lo okay, negocios. No, el, te, negocio. el teteo es algo ya callejero, sí, informal, verdad. y sin merece no regla alguna. Sí. Nosotros tenemos el compromiso, ¿verdad? Y así lo hemos asumido, no desde ahora, desde muchos tiempos atrás, de controlar esa parte... Eh, salimos eh, Tratamos de que la persona no se nos quede Mayormente yo no permito No permito ni siquiera ningún vehículo que llegue A comprar una cerveza para llevársela Le pedimos que nos baje la música Nosotros controlamos mucho esa parte ahí Porque siempre hemos estado vinculados a lo que son las La Junta de vecinos me imagino Correcto Y yo soy de ahí mismo de ese sector Y trato de, de cuando yo me levante en la mañana poder decirle buenos días vecino, ¿cómo está? Y no que me diga trasnochado porque usted no me dejó dormir. Entonces, bueno, es importante eso, Daniel. Que tú, que tú tengas la paz y la tranquilidad de no levantarte y tener que ver al vecino que no lo dejaste no de dormir. Correcto, correcto. En esta parte final, ¿ya qué mensaje le das a, al pueblo de San Francisco de Macorís, a la comunidad, a, a los empresarios que trabajan, la labor de los bares y demás? El cambio del horario, el toque de, de la restricción de alcohol, el protocolo, en ese sentido. Bien, ya no so, eh, los que están asociados tienen conocimiento de lo que debemos hacer. Para el público en general, primero, la misión número uno, el cual el presidente hablará esta noche, si es posible. ¿De nuevo? Es, sí. La vacunación. Para, para anunciarlo. La vacunación, sí, porque va, van a anunciar medidas, van a flexibilizar un poco más okay. el toque de queda o el horario restringido para la venta de alcohol, pero eso debe decirlo él. Pero su misión principal es que nosotros ayudemos y colaboremos con la vacunación. Todo el mundo debe poner un granito, aportar un granito de arena. Y de hecho aquí ustedes lo han visto. El mismo compañero Jason ha hecho varias jornadas dentro de su establecimiento y ya se están en cabeza. dar un, un por ciento de descuento a quien te presente la la tarjeta de vacunado de las dos vacunas, como está haciendo. Nosotros estamos organizados para hacer eso y más. Hay ah, algunos establecimientos que también están exigiendo estrictamente: si uno está vacunado, no me entra. Ah, pues está bien. Compre comprende. Entonces, nosotros estamos dispuestos a eso. <risa> Tenemos que colaborar sí, para sí. que podamos salir hacia adelante y seguir avanzando. Que, muchísimas yo, gracias pe, eh. pe, pe, pedirle a, a, a una gente que dé un descuento en un momento así prácticamente quebrado está como medio eh, hay motivaciones sí pero ellos se motivan porque hay saben que para salir ya de no, porque de yo esta yo lo que quieren es abrir y que, hay motivaciones claro, están perdiendo más cerrados y pagando gastos fijos Creo no que... lo que sí le pido es que controlen la, el ruido por los vecinos bueno, Así es. Muy bien, pues muchísimas gracias Darwin Celestino Presidente de la Asociación de Bares de San Francisco de Macorís Estuvimos hablando de las medidas, protocolo, eh, disminución del horario del toque de queda y la restricción del alcohol Ya podrán los bares estar hasta las 6 de la tarde Vendiendo sus referidos tragos y cervezas a sus visitantes Muchísimas gracias Darwin Gracias bien. a ustedes Seguimos nosotros acá en este espacio de mañana Hacemos contacto con Whatsapp y nuestros amigos que hay, hay un lío en el ADP que lo vamos a destapar más adelante.